El Gobierno Nacional crea el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial, Fogagre, con un monto de 10.2 millones de dólares y con una capacidad de emisión de garantías de hasta 102.3 millones de dólares, equivalente a 713 millones de bolivianos. El Fondo de Garantía Gremial se constituye a partir del 6% que han destinado las entidades financieras para cumplir con la función social, de ese porcentaje el 4.1%. 8% está siendo destinado a este fondo gremial, estamos hablando de 10 millones de dólares ¿para qué? para que los gremialistas puedan acceder al crédito y ya no sea, digamos, una disculpa por parte de las entidades financieras el hecho de que no tengan garantía. Gracias a la función social creada con la Ley de Servicios Financieros, con el 6% de las utilidades de las entidades financieras, ahora los gremiales pueden acudir a las entidades bancarias para solicitar un microcrédito o crédito PYME y el Fogagre garantizará hasta el 50% del mismo. Estamos reconstruyendo la economía. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.